Bueno, que hay que arreglarlo, sabaya, porque está demasiado malo eso. ¿Desde qué tiempo es que está la situación de este puente? Desde que viene el ciclomadía. Desde que el ciclomadía, de ahí para acá está eso un desastre, eso está malo, hay que arreglarlo eso. A un muchacho, muchacho y todavía a vez se puede matar más. Si ese puente tiene un derrumbe del lado izquierdo, cuando uno viene de allá para acá, muy peligroso, muy peligroso. Hemos denunciado varias veces, hemos denunciado eso, y fueron y le hicieron un hallante una vez. Ellos fueron y le hicieron un hallante, pero ahora es que está peligroso de verdad. ¿Qué están esperando las autoridades? Que haya un accidente que la lamentable ahí, para ir a corregir eso.